A ver... Hmm. Tengo uno preparado, así que vamos a ver si... ¿a ¿Dónde lo tengo? Ok. Uh, La sesión de hoy la vamos a hacer eh, sobre la comida. Okay. Tengo un par de vocabularios preparados para este <coughs> practicar. Entonces de hoy. Ah, el cuestionario, el cuestionario. Llenemos el cuestionario primero. A ver. Eh, cinco minutos aquí. Eh. vaya como era el link a este link ahí está eh, ya en el cuestionario para, las, para antes de empezar y en el entretanto uh, como? si, sí, ahí está así que uh, echenlo mientras me preparo para comenzar programa Que avísame cuando estén de vuelta y hayan, y hayan visto el, el vocabulario. ¿Ya? Ok. Entonces, um, empecé con algo simple. Uh, hagamos práctica. Uh, a ver. Uh, yo creo que a diferencia de la sesión pasada, no, vamos, no, no necesariamente vamos a estar... Eh, haciendo oraciones más complejas. Trataré de hacer oraciones más, más simples. Usando el, los verbos que le di aquí. Oh, Alison se desconectó. Los verbos que le di aquí. Y este... Um, para componer una oración. Entonces... Okay. Oh. okay. A ver, ver. Este entonces, yo para cada uh, guión le estaba diciendo Ya 아는 음식 Ya anan ir un marebuseo Diga una comida que conozca Y usted dice la comida eh, Y armemos una, una oración eh, Con esa palabra de la comida Entonces puede decir Kumshikan eh, Y decir uno los sabores aquí ¿Kimchi? Sí Kimchi Ok <risa> Uh, entonces para cada, ah, uh, vayamos lento entonces le voy a dar un link le voy a dar un link uh, ahí acá que no funciona Ah. Um. Un link y usted eh, diga algo usando esta palabra de, lo, de los de los verbos que puse aquí arriba uh, ah, algo, algo más simple que puede usar es machita o macheta Mash ¿Alguien, puede, ¿Alguien quiere ir a tratar de armar una oración? Y mientras a, trata, trata, mientras estén pensando voy a, a apagar el, el, la cocina. Sí, está bien. ¿Ya lo pensaron? Volví ¿No? Ok ya, Entonces le muestro unos ejemplos Y ustedes lo escuchen bien Y, y después los, para las otras comidas lo repiten Ok Uno puede decir Yo uh, quiero me gusta el kimchi o no me gusta el kimchi y eh, puede ser kimchi de el kimchi es picante ok Entonces, estas son las, son las oraciones frases simples que puedo practicar usando cada cada comida A ver eh. mm, Alison Practique eh, léame estas tres, tres líneas <coughs> <coughs> uh, Ok, las, las demás dos también Ok <coughs> Me voy yo, Alison, no le escucho. Me voy okay. okay, muy bien, ya, Ja. taum, 아는 음식 이런 말해 보세요. 아까 누가 알리슨이 라면이라고 그랬죠? 라면. 자. 아, 자, 그럼 브레시가 문장을 만들어 보세요. 브라 아가우나. 에, este como se dice eso? hago una frase como la que está aquí arriba usando otra palabra que conozca. Puede ser la misma también. ¿Me escucha, Brad? Sí. Uh -huh. Entonces, como está la oración aquí, nada más uh, trata de hacer una oración similar o quizás hasta incluso puedo hacer la misma grabación, pero cambiándole el nombre de la comida. A lo que está aquí arriba. ¿Está perdido? ¿Pero? Ahí voy. Ok, está preparándose. Sí. Ok, ok. Ah, no tiene que escribirlo, nada más dígalo. Pero si escribir le ayuda con la pronunciación, bueno, puede escribirlo también. Bueno, yo hice una oración que es. es que no me acuerdo qué se les pone al final de esas palabras. Ajá. Uh Ajá. -huh. Chonun uh -huh. no, Ramiun uh, Mokotsipoya. Chonun 먹고 싶어요. Muy bien, muy bien. Ok. Es una oración diferente, ¿no? Chonun no, Ramiun I. Ramiun I. Mokotsipoya. Ah. Lamión Chuajeo, Alison, muy bien. Y también, después de una, una oración, así también trate, trate de describir el sabor del lamión. De una manera simple, con, la, con el vocabulario que le di aquí recién: talda, suda, chata, metashita, etc. Pero, um, <ríe> no sé por qué todos dos están tratando de escribir. Eh, prefiero que lo hablen. Que lo hablen. ramen을 okay, 좋아해요. muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué está escribiendo en vez de decir la, la oración? ¿Eh, ¿Le es más cómodo no, eh, escribirlo que decirlo? Escribir lo que decirlo? No, sí, nomás que me confundo con el de que objeto directo y todo eso. Entonces, <risa> ya, por eso. Ok. Uh, no, aunque, aunque se equivoque, nada más trate de decirlo nomás. Y después lo corregimos. Yo creo que eso es más efectivo que estar tratando de pensar usted mismo ahí si es que esto está correcto, cuál es la gramática y todo eso. Dígalo con su error y lo corregimos. Yo creo que eso es más rápido. Ramión... Sidamnida. Ramión... Sidapnita. Sidapnita. Ah, uh, Shingida. Ok. Eso uh, okay. uh, es ácido. Amianun shin Ok, ese es el modo correcto de decir en el caso de Shin Shita eh, en general se dice en vez de decir en vez de decir Shita se dice Shin Mashinaeo Es un poco diferente el, especialmente este este verbo de Shita que es ácido Ok ya. Tienen preguntas sobre las expresiones que hicimos aquí. Si no si vayamos a otra otro, otra comida. Ya. Outro comida. Outro comida. Outro comida. Outro comida. Outro comida. Outro comida. Outro comida. decirlo. Anan uh, Lo puedes decir en castellano también, el nombre de, de la comida que queda, de la que quiera hablar. Castellano. No necesitas que sea una comida coreana. Puede ser una comida de otro, de otro lugar. Espagueti. Cualquier cosa. O sea, ja, 이름 말해 보세요. 아는 음식. 아는 음식 이름 말해 보세요. cualquier comida Arroz chaufa. Ok. No, no, no soy muy familiar con arroz chaufa. A ver qué es. ¿Es un arroz chino? ¿O vietnamese? vietnamita? Ah, pokumba. Ok. Uh -huh. Ok, arroz chaufa es pokumba. Creo. Arroz chito. Bokumbab. y Aquí una foto. Ya. Uh, uh, tratemos de armar una versión usando pukumba. Se pronuncia pukumba. Así que, ¿qué puede decir sobre pukumba Usando las, las palabras que aprendimos recién. Masita, joa heo, suda, talda, etc. Y trate de decirlo. Decirlo con el micrófono. Cómo dijiste que ¿Cómo se hiciera arroz? Se decía... Ah, pukumba. Ah, pukumba. Aquí es, aquí arriba está. Aquí, es, aquí arriba está. Ahí. Pukumba. Sí, una oración usando las expresiones que aprendimos hasta ahora, eh, que son uh chuao, and joyo. me gusta o no me gusta palda charasatashi da para escribir el sabor uh, ¿Cómo lo com, com, ¿Cómo lo com Incluso puede agarrar una oración de las anteriores y re reemplazarle este es el, el la comida aquí con otra oración que con yo Alison quiere intentar? <risa> sí. Okay. ok. Ok. Incluso si no se acuerda cómo conjugar el verbo, usélo en forma infinitiva nomás. Ah, no le escucho... Eh, Alison las escuché hasta el chonun y después no le no le escuché Pero, nada. No no ah oh, no. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Yeah. Bukkumbab chuaheyo. Mhm. Uh -huh. Bukkumbab chuaheyo. Bukkumbab. Creo que es más natural decir, Bukkumbab chuaeoyo. Bukkumbab i chuaeoyo. Okay. ¿Qué? Uh -huh. Ahora trata de escribir el sabor de Pukumba Usando este vocabulario muy limitado que tenemos aquí Escribo, no lo digo eh, Dígalo <ríe> Lo que le estoy diciendo es que trata de describir Describir el sabor Pero como usted tiene un vocabulario muy limitado ahora Va a tener que decir algo muy simple. Por ejemplo, Pukum uh, Papun Chao. Es medio salado. ¿Sada? Uh -huh. Uh -huh. So, diría, es poco salado. Mm-hmm. Mm-hmm. Entonces, diría Pukum Papun Chao. O si quiere decir, es un poco salado. Puede ser Pukum Papun Pukum Chao. Chayo. chayo. Chayo. Sí, es una... Eh, es una consonante fuerte. La consonante débil es Chayo. La consonante fuerte es Chayo. Chayo, Chayo. Chayo, Chayo. Chayo, Chayo. A ver, trate de pronunciarlo. Chayo. No. Chayo. Uh, no. <ríe> no le escucho el, el Cha. A ver, trata de esto, cha-cha, cha-cha, cha-cha lo nota igual ¿Lo escucha igual? <ríe> Son dos constantes diferentes Cha-cha, cha-cha Así Pero lo escucha igual Pero lo escucha igual ah. huh. Quizás es el micrófono que no comunica muy bien. Cha, cha, cha, cha, cha. Cuando dice cha, ja", tiene que poner un poco de fuerza con la lengua contra eh, la parte de arriba, el, del, la parte de arriba, de, adentro de la boca de uno, mmm, arriba de los dientes, y como retener un poco el viento y soltarlo cha cha no sé cómo explicarlo de otra manera porque esa diferenciación no existe en el castellano así que no puede limitarse con las consonantes que están en el castellano tiene que pensar como en el sonido puramente cha cha cha cha, cha. pero hay una diferencia entre sí cha cha cha cha y cha cha cha cha no no, hay, no, no escucha ninguna diferencia? ¿Y cómo le parece a usted? ¿Cómo le parece? Ahora lo nota Un poco, un poco Un poco ¿Qué, ¿Cómo a ver Brel quiere pronunciar esto? babon Chao ¿Cuál es? Uh, ¿La última? La antepenúltima Bokumbab... Bokumbabum... Uh -huh. chao mm, No, no, no, no <ríe> A ver <ríe> Hay tres consonantes que son medio parecidas Cha Cha Cha Cha Cha Cha okay. a ver eh, a ver. Voy a lo mismo. Voy a voy a hacer varias Cha así que trata de escuchar uh, bien. Así que tratemos de pronunciar estas eh, consonantes. Pero puede que sea por las limitaciones de su teléfono. Porque el teléfono tiene un alto parlante que no es de muy buena calidad. Así que puede que no pueda representar bien las diferencias. Pero, a ver, veamos si podemos hacer esto, ¿no? A ver, a ver primero voy a decir... Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Después voy a decir... Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, Cha, cha, cha, cha, cha, cha, Cuatro, cha, cha, cha, cha, cha, cha, Cinco, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, y cha, y se lo, se lo pronuncio uh, y cha, entre varios números para acostumbrarnos un poco. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Con cuál? Uno. Uno. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Fácil, ¿no? Otro. Ya, démosle. Siguiente. Tres. Tres. Cha, cha, cha, cha, cha. Y cuando usted sienta que le está empezando a ver un poco de diferencia, trata de repetir la línea que yo hablé. Si es que logro captar un poco la diferencia. Pero quizás el micrófono, no sé. <ríe> Otro número. Así oh, estoy hablando. Alice no me escucha. O sea, ahora estoy esperando. A ver, eh, Bren, siga, siga pidiendo números y escuchando. Y vea si puede captar un poco la diferencia Y cuando capte la diferencia Trata de pronunciarlo usted mismo Y me avisa qué lo va a tratar de hacer Cinco Cinco? sí okay. Ah, estas las Cha, ah. cha Cha, cha Cha, cha Todavía la escena igual Hmm. Pues a mí Yo tengo una idea de que uno se pronuncia como la, El sonido CH y el otro con SH Claro, ese, ese sonido sí existe en el castellano Así que ahí es más fácil distinguirlo ¿no? El, el CHA y el CHA hmm. Pero también está el CHA y el CHA Uh, creo, que, hmm, creo que uno tiene que ver la forma de lengua y trata de imitar esa forma de lengua uh, pero creo que con el formato que tenemos, con la tecnología que tenemos aquí es un poco limitado, así que uh, probablemente va a tener que pedir ayuda con algún coreano que, con quien se pueda juntar eh, allá en su país y preguntarle cómo, cómo distingue estas consonantes por hoy eh, continuemos porque creo que, creo que hemos alcanzado el límite de la tecnología. No vamos a poder, uh, creo que no vamos a encontrar mucho progreso. Otra, a ver. Entonces, Pokum Babun, Chao. Ok. Chao, Karunem Shik. Anunem 음식. Irum, Mare Poseo. Anunem Shik, Irum, Mare Poseo. ¿Cómo se llama esa las bolas de arroz? Bibimbap. Bibimbap. Okay. Bibimbap. <ríe> okay. Bolas de arroz. Uh, a ver. Sí no, son en forma circular o no. <ríe> ah, ¿Qué cosa? ¿El arroz? <ríe> no sé de qué está. <ríe> aquí hay una foto aquí la fuente de la foto ah, las confundí con otra cosa ah, sí? ok, por ahora uh, estemos con el bibimbap. a ver, uh, diga algo sobre el bibimbap. de la misma manera en que estamos haciendo la versión aquí de arriba sobre el pukumbap eh, qué otro lamión? trate de usarlo en la frase y dígalo Alison. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Bibimbap, mo, mo, súpida. Bibimbap, moksunda. Okay, bibimbap, moksunda. Yo como bibimbap. Um. Esta expresión es un poco, uh, ¿cómo diríamos, no, no suena muy normal, aunque es posible decirlo, pero esta se sería en un caso muy particular, no, no en el día cotidiano. En el día cotidiano cuando dice yo estoy comiendo Pidim uno diría uh, Pidim Pap y estoy comiendo. Okay. Eh, trate de, eh, de decir esta expresión aquí, uh, uh, ¿Brel? La, La segunda. Bibimbap, mogop. 입수입니다. Mhm. eso es Ya. Bár es bueno. Bár es Trate de es el sabor de bueno. Y de nuevo las, las el vocabulario lo aprendimos aquí arriba, así que puede usar lo que está ahí. me mm. Muy bien. Bibimbap es picante. Okay. Okay, muy bien, muy bien. y Allison, vamos a tener que terminar la sesión de hoy. Eh, bueno, en todo caso son las 8, pero empezamos un poco tarde. Pero también tengo que tengo mucho trabajo esta semana. Así que, uh, con esto vamos a terminar. ¿Alison quiere decir algo? No? Oh, okay. Sí, está bien. Ok, entonces, llenemos de nuevo la evaluación. <ríe> la llevamos hace, hace media hora, ¿no? <ríe> Medio raro, pero... Llenemos la evaluación y ya está. Eh, y mientras la llenamos, eh, eh, ¿no? podemos echarla libre, comentarios. ¿Cómo han estado esta semana? Ah, yo tengo hambre, quiero comer. Y también tengo que ir a la... <tose> ¿Así, Alison? ¿Cuándo es la siguiente clase? Sábado. ¿A, a qué hora? A las 5 uh, es la hora de Perú. Ah, ya, ya. Ok, entonces voy a estar aquí. Uh -huh. Entonces es los martes a las 9 y los sábados a las 5. Ah, ya. Ok, gracias. Uh -huh. Y... Cuando tenga uh, preguntas sobre las sesiones, siempre vaya a esta página web. Esta es la página web oficial de, de las sesiones, yokim.net slash slash coreano. Ahí es donde está toda la información. Cuando se cancela una sesión, ahí en el calendario va a decir cancelado. Eh, cuando hay otros recursos, hay otros videos de coreanos que están haciendo clases, que están haciendo instrucciones de coreano también. Y otras, otras cosas ahí están ahí. Que le puedan ayudar con, la, con el aprendizaje. Así que siempre refieres a, las, a la página. A ver si la gente está llenando el formulario. Uh, uy, ok, hay dos de antes. Okay. ok. buenas noches, Allison. No se olvide de llenar el formulario. El, el, el formulario de evaluación, si no tiene tiempo ahora, hágalo después. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. ¿Y breve usted lo llenó? Sí, ya lo estoy llenando. <ríe> ¿Cree que esto de donde les obligo a ustedes a armar una oración? es... el nivel de dificultad es muy alto porque somos todos principiantes que yo sepa todos tienen como un mes o dos meses en el coreano entonces... Yo digo que sí está bien ¿Sí? <risa> sí okay. Es que, como te digo, lo de que he leído de que el objeto directo indirecto uh -huh. me confunde Ah, entonces estaba pensando que tengo que aplicar aquí todo eso eh, mire, lo, lo que le recomiendo es que usted está bien que lo aprenda en sus clases, pero en nuestra sesión, eh, para hacer mejor uso del tiempo, es mejor que simplemente diga cómo le salga el idioma y si, está, y si está malo, lo corregimos. Y así creo que va a aprender, o sea, como si el aprendizaje se pudiera cuantificar, creo que aprendería más por hora haciéndolo así que... Tratando de tener la oración perfecta en su cabeza y después decirlo. Es, esa es mi, mi teoría. <ríe> Así que trate de hacer es como, eso. Es como el video que dijo, ¿verdad? Que tiene que salir naturalmente el idioma. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un video que dijo, que decía el autor de que el idioma tiene que salir naturalmente. Sí. ¿Jeremy, quizás? ¿O quién? ¿O quién? Sí, creo que sí. Era un coreano también. ¿Era un coreano? Oh. Ah, oh, Jeremy, no, no me acuerdo. Jeremy y Johnson. Jeremy, Jeremy y Johnson. Sí, creo que sí. ¿Sí? A ver, déjeme mostrar el hablaba? video, porque ah, no, no, no. yo este video lo encontré hace este una semana. Así que déjeme, déjeme mostrarlo un poco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero en ese video la gente está hablando en, core en coreano, ¿cómo lo entendió? ¿A usted, no, ¿Usted nos dijo el sábado? Yo le dije el sábado. El sábado. Sí. ¿A quién le dije? Algo relacionado a esa frase que le gustó. Ah, sí. <ríe> Qué raro. No me acuerdo. Pero es un poco. Spongy. Creo que era cuando estaba comentando de los que tenían blogs en YouTube. Ah, sí. Nombró a. ¿Sí? Ajá. A coreano ver, loco. Donde yo, yo escuché eso fue en este video. ¿Este fue el video que vio? ¿Este Porque aquí hablan en sí. coreano. Sí, ahí yeah, ese es. ¿Cómo lo entendió? O sea, usted dijo lo que estaba diciendo. Ah, ¿yo le expliqué lo que le dicen en este video? Ah. Sí. Ah, ok. No me acuerdo haberlo dicho. Ah. Bueno, yo soy un gran fan de estos dos. Porque dicen cosas uh, muy acertadas, yo creo. Sobre el, el idioma y el aprendizaje. Dicen cosas como... Por ejemplo, que para aprender el idioma bien, uno tiene que dejar... El modo de pensar que tiene uno en su propio idioma Y trata de pensar De acuerdo a la cultura del idioma Que uno está aprendiendo Y por eso es que aprender idiomas Lo hace, libera la mente Dice <ríe> Dice uh, Jeremy uh, Ok um, Ah, usted llenó el, La forma de después dos veces, ¿no? Creo que lo apretó el submit dos veces Y aquí entró Dos veces me parece. No, no, yo todavía no la termino. ¿Todavía no la termina? Ah, ok. No, pero no. okay Porque aquí estoy viendo a uh, tiempo. A tiempo. En real time. A medida que la gente lo está llenando. Y. Ah. Hmm. Ah. Parece que la otra persona que lo llenó fue Alison. <ríe> okay. ok sí. la, la palabra algo que significa? Ah, ah ¿en, en la página web que tengo aquí <ríe> sí. es, Estoy pensando En, ¿cómo diríamos? En eh, brand, ¿Cómo es se dice branding? Uh, uh, estoy pensando En eh, reempaquetar mis sesiones con ese nombre o sea, darle, darle un nombre porque ahora, ahora mismo estas sesiones no, es difícil describirlo de entonces uno dice ah, es que me encuentro con un coreano y estamos en un chat de audio y hablamos y aprendemos coreano y tiene que explicar lo que hace y no puede referirse a esto como una cosa entonces quise darle un nombre para que la gente se pueda referirse entonces de ahora en adelante, porque esto lo, lo decidí la semana, el sábado pasado De ahora en adelante quiero llam, llamarla a estas sesiones, el Aigu Y <ríe> el Aigu es una, <ríe> es una expresión coreana muy difícil de explicar eh, Pero generalmente uno lo dice cuando está... ¿Cansado? <ríe> Cansado Como había le leído que era como que caramba... O algo así uh -huh. Caramba es, un, es, una, es una buena expresión Que está muy cerca del algo Pero el algo El caramba se siente muy joven eh, Hay un sentido de que hay una, hay un, eh, si, el caramba, si la expresión Si la palabra caramba tuviera sabor No, si tuviera sabor <risa> si, la, <risa> si la palabra caramba tuviera sabor Yo creo que sabría como a uva o, o, o, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿Cómo se llama esa fruta super grande? Que es, que es verde con, con cintas negras. Eh, ¿Sandía? Sandía. Entonces yo creo que el, la palabra caramba sabe como a sandía o como a uva, así como bien joven. La palabra algo. Eh, suena, sabe como a caldo. <risa> Esa es la, la diferencia entre caramba y algo Es como Es típico que una abuela, una abuela Estaba trabajando en, la, en, la, en el campo de el campo del, del, del, del arroz y trabajando Tierra y le duele la espalda Y dice ah, y, y se estira y dice Algo hindro, Algo así Que <risa> es bien diferente sí, de caramba Bueno <risa> Pero la gente también dice Algo cuando se ríe Se usa en muchos contextos diferentes Es una palabra bien divertida Entonces por eso se me ocurrió Darle ese branding Sí, ese branding. sí como también la he escuchado En las series que veo Es una palabra muy común Muy común Bueno entonces nos vemos hasta el sábado. Uh -huh. Nos vemos sábado. Sí, sí. Gracias por venir, bro. Gracias por venir, bro. Bueno, uh -huh. Gracias.